Esto está demasiado maravilloso Miren esta belleza de ofrenda que acabamos de encontrar Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Y en este momento me encuentro editando el video que van a ver ya mismo Estuve en el centro buscando algunas cositas y cuando salí del metro me encontré con algo maravilloso que tienen que ver. Yo soy Catherine Boyce, espero que disfruten muchísimo este video. Por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Denle clic a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar de subir un nuevo video. Y ahora sí, gente, deleiten sus ojos con esta celebración tan hermosa que descubrí aquí en México. Vamos a llegar a este lugar a donde están todas las ofrendas De los trabajadores del metro Y la verdad son impresionantes Quiero que vean esto que les voy a mostrar Es hermoso estamos entrar al parecer no está permitido pero hablamos con alguien de la organización y nos dijeron que pasáramos por la otra puerta que nos van a ayudar, ayudar a poder entrar a este lugar y poder apreciar las ofrendas. Bueno, gente, ahora sí estamos aquí adentro. Esto es la verdad Oh, wow, hay demasiadas flores de San sushi. Impresionante, miren esto. Oigan, y la ofrenda que tengo al frente mío, la verdad me sorprendió mucho. Tiene artistas de fondo, pero también tiene el logo del metro de la Ciudad de México. Miren esto aquí. Oigan gente, aquí yo me encuentro con Rubén Flores, quien participó ¿verdad? en la elaboración de esta ofrenda tan hermosa. Rubén, cuéntame, ¿por qué están haciendo esta actividad? ¿Y a quién están honrando con esta ofrenda? Bueno, esta ofrenda es de Xochimilco, está dirigida al Miñopa, que es, este, es un ídolo en Xochimilco. Lleva este, joyetes que son típicos de Xochimilco, son las, las donitas que están allá, la fruta y pues este, básicamente es eso, honrar al Miñopa. Esto es copal y incienso. Sí, es para pues, llamar los espíritus ah, de los okay. muertos. Tienen que ver esta maravilla. Ay. una maravilla. Les voy a mostrar. Aquí me encuentro con David, que me va a explicar un poquito acerca de una ofrenda maravillosa acá, vamos a ver. Ahora, ¿qué tal? Mira, esta es la ofrenda Familia, de Xandolo santolo es originalmente de San Luis Potosí se llama Huasteca Potosina aunque se llama Huasteca porque también abarca parte de Veracruz, de otras partes de la República eh, realmente su epicentro viene siendo en Veracruz lo más representa por el diablo la muerte y la mujer embarazada, que juntos eh, significan vida y prosperidad esto lo hacen porque también es parte de la, de la cosecha esto les ayuda, ellos creen que les ayuda a que tengan mejores cosechas y que no se les echa a perder nada que tengan lluvias constantes, el principio el principal del altar de Santolo es el arco, que es un arco hecho de ramas flexibles, se adorna con flores, eh, palma, eh, de hecho esto es por los, algo muy simple. Santolo eh, requiere tres elementos fundamentales, agua, tierra, fuego y aire. El aire se representa con las palmas, el eh, los, los papel picado, el fuego con las veladoras, que significa que es la luz y exactamente también con las flores en Pasuchi. Personitas, acá acabamos de encontrar la ofrenda a José Alfredo Jiménez Recuerden que nosotras estuvimos en Dolores Hidalgo Visitamos la casa de José Alfredo, visitamos también su tumba Si no han visto ese video se los voy a dejar Tienen que ver o se lo voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información para que lo vean Les voy a mostrar la ofrenda Y la representación de cada una de las cosas pues es sumamente importante Porque aquí en la ofrenda de José Alfredo Jiménez podemos ver los artículos que a él le gustaba a José Alfredo le gustaba mucho el fútbol y ahí está su balón de fútbol. Amigos, y acá acabamos de encontrar la ofrenda de Janitzio y es súper sorprendente y bastante emotivo porque vamos a pasar allá el día de muerto, vamos a visitar ese lugar del que tanto ustedes hablan, entonces nada, vamos a mostrarles ahora la ofrenda y a ver qué tal. Nosotros estamos representando al estado de Michoacán, siendo más específicos a la isla de Janitzio, ya que es una de las islas más importantes de Janitzio. No. Ay, okay, okay. Estamos, es una de las islas más importantes del corredor turístico que tiene Michoacán. Tiene una leyenda que, que dice que al morir las personas, su alma cruza un lago encantado en forma de mariposa en monarca. En el fondo del corazón, las personas sienten y creen que esas imágenes se reflejan en el lago. Tenemos siete niveles, que son los siete pasos para llegar a, a, a Mictlán. bella dama, cuénteme un poquito acerca de esta ofrenda tan hermosa muchas gracias Le llamamos aquí, es una ofrenda de tragua la ofrecemos a nuestros muertos los elementos principales que debe de tener la ofrenda es una mesa con alimentos sal y agua A la sal no la había escuchado nunca ¿por qué necesita sal la ofrenda? eso da paso al, al inframundo las flores blancas son para que ofrecen a los niños pequeños después de que pasa el 31 de octubre se cambian las flores a las flores de Sempasuche debe de contener flores vela, los colores principales es el morado y el amarillo. La verdad que es maravilloso ah, ver, ver cómo sí, hacen las representaciones películas. de las cosas Muy que le gustaban a cada uno de los niños sí, lo eso es la verdad genial. Hay Gracias. unas ofrendas que me dejan con la boca abierta y también lo que me ha encantado Gracias. es que hay mucha Gracias. gente alrededor con sí, sus sí, niños, sí, su familia, bien. los abuelos, todos están ah, acá pues tratando de disfrutar acá. de esta festividad mexicana que, bueno, tan tradicional y tan bonita. de ese de, demás de, de entonces al fondo tenemos las fotos de ellos y, y tenemos, tenemos las, las obras más representativas, pero los quisimos hacer como a que vienen a ver ofrenda, papel maché, todo está hecho a mano, es 100% artesanal A ver, yo siempre pensé que las ofrendas, o sea que en las ofrendas solamente se ponían como fotos de las personas, pero ustedes tienen una representación. Tenemos la representación de los artistas, exacto, y los nombres tienen como cosas representativas, por ejemplo, posadas dibujamos chocalacas, por eso le pusimos un hueso y Diego Rivera si se alcanza hasta allá sí. le, le ponemos, le pusimos unos acá atrás, es porque él dibujaba mucho acá atrás, entonces por eso sí. y, por y a por eso Frida pues sus la sí. flores, las todo sí. colorido, sí. exacto, entonces pues por eso está, nosotros quisimos representarlos a ellos también para que se vea y se note que pues es el amor al arte y todos son de aquí de CDMX, son los cuatro de CDMX, sí. Super, gracias. Oigan, esto está súper cool, les voy a mostrar porque en verdad yo solo pensaba que se podían poner fotos eh, de los difuntos, de los muertos, pero no, también se pueden hacer algunas alguna especies de representaciones y esta representación me gustó muchísimo. Gracias, gracias, gracias. A ver, ¿No, todos, todos. Tienes que tomarla tú para que pod podamos salir. De Porque yo tengo la mano más larga siempre. Exacto. Sí. Ah, eso es trampa. A ver, préstame tu teléfono. Aquí. Vamos aquí. Nada más es pantalla. La pantalla. Ajá. Entren, entren. Ahí ya Otra, otra. Eso, gracias. Nos da gracias. gracias para compartir. Saludos, saludos. Claro. Es que es va, sí, va a salir aquí. Va a salir. Bienvenidas en bienvenidas México, bienvenidas. eh. Muy bien. Saluda aquí, amigo. Claro. Va a salir. Chao. mucho. <risa> Hola, ¿cómo están? Estoy súper emocionada. Que... Hola, ¿cómo, <risa> está? ¿Cómo <risa> están? Ya sirve para presentar el blog, gente. Ya, así va a empezar. Bye. Bueno mis amores, hasta aquí el videoblog de hoy La verdad yo no esperaba hacer este video Venía con Gise porque íbamos a hacer algunas cositas Nos bajamos del metro y nos encontramos con esta exposición de ofrendas Que la verdad fue maravillosa Ustedes saben que es primera vez que tenemos la oportunidad de estar en estas fechas acá en México Y como es la primera vez pues queremos aprovechar cada espacio que tenemos para poder expresar Para poder mostrar las tradiciones las costumbres y la cultura mexicana La verdad, este, este evento, no sé Es una especie de concurso eh, entre los colaboradores del Metro Estuvo maravilloso Felicidades a todos los que participaron Y bueno, en verdad si a ustedes les gustó este video Por favor denle me gusta Compártanlo con sus amigos Y vamos a seguir celebrando el Día de Muertos Rindiendo honor a nuestros difuntos Y bueno, muchísimas gracias México por abrirme las puertas así tan grandes a esta cultura tan maravillosa Y a seguir conociendo y a seguir amando este país como lo hemos hecho hasta ahora Y bueno nada, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Por favor, denle click a la campanita Porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video aquí abajo todas mis redes sociales recuerden que estamos haciendo un concurso súper cool en Instagram, se los voy a dejar aquí para que ya empiecen a seguir, seguir, seguir y recuerden también que G se subió un video a su canal, también se lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de información para que apenas terminan de ver este video pasen por allá a verlo los amo demasiado, bye bye y vamos a seguir disfrutando del día de muertos